extra csg.bet una página muy segura y divertida link en la descripción y muy buenas mochines, cómo están estamos en un vídeo cortito en el que voy a mostrar un error que está pasando en Needle Master que es que no puedo iniciar sesión si ya inicié con otra cuenta no por ejemplo yo quiero conectar la cuenta de mi hermano para farmear los cromos de la cuenta de mi hermano en este caso, si yo pongo acá inicio de sesión, como siempre hacemos, nos va a decir que iniciemos sesión le ponemos acá como siempre Quick Login, ustedes vieron que en el video anterior yo tuve cero problemas pero acá lo que podemos ver es que no nos está entrando a la cuenta, no se está logueando en el programa de IDLE Master ¿Cómo solucionamos esto? ¿Cómo hacemos para que la cuenta y inicie sesión? Lo primero que tenemos que hacer es cerrar esa parte, vamos a Google vamos a loguear nuestra cuenta que queremos farmear de Steam en Google vamos aquí a los tres puntitos le damos a configuración y aquí lo que tenemos que ver es cookies y otros datos vamos aquí a donde dice ver todas las cookies y datos del sitio aquí ponemos Steam C le damos a la flechita y aquí vamos a tener que copiar los siguientes datos y pegarlos en la ventana de configuración de idle master, donde vemos esto, vamos a poner idle master archivo configuración. Le damos al candadito aquí, le damos al ojito para empezar a configurar esto. No lo van a ver porque lo voy a poner en borroso. Borramos si hay alguna, alguna cuenta ya logueada y vamos a empezar a copiar. Necesitamos sesión ID, copiamos, vamos al programa, pegamos y necesitamos el steam login secure así que copiamos pegamos actualizamos y aquí está diciendo validando y listo podemos aceptar y como podemos ver ya está logueada la cuenta de mi hermano aquí podemos ver que está farmeando todos los cromos de la cuenta de mi hermano Así que ese sería la solución para loguear varias cuentas de Steam que tengamos Ya sea la mía, la de mi hermano, la de mi primo, la de mi mamá, la de mi papá, la de mi abuelo, la de mi abuela Ellos también juegan el Counter Strike, no se preocupen, es todo así Pero no, no, esto es la solución para poder hacer multicuentas Si tenemos varias cuentas con varios juegos distintos podemos hacer esto Y bueno, esto ha sido todo, espero les haya gustado, espero les sirva Nos vemos, chau chau eh, siempre anda motivo para los files pa' la gata parte de miles que me gasto con la banda Más berraca dentro del party, bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con los ojos color mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo puro, le meto sin disimulo Pa' otro que me sumo, tumbando dentro del humo Y me hace el humo que me fumo, me siento número uno